Ciudadano. Evasión tributaria en América Latina supera 340 mil millones de dólares, así lo informó Cepal. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, destacó el trabajo del presidente Rafael Correa al frente del gobierno nacional. Ecuador tiene la tasa de producción científica más alta de la región. En lo internacional... En China, un revolucionario programa busca entender las condiciones de vida que tendrían los humanos en la Luna. Muy buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidos a su noticiero ciudadano, emisión estelar de este jueves 11 de mayo. Empecemos con la información.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 Con estos antecedentes y para facilitar los cambios de autoridades, he resuelto terminar mi función como Fiscal General que Estado, que desde he ejercido desde el 19 de julio 19 de 2011, a fin de que la Asamblea Nacional pueda posesionar al Dr. Carlos Vaca Mancheno en sus nuevas funciones. Con esta oportunidad, reitero usted usted sentimientos sentimientos distinguida distinguida consideración atentamente, Dr. Galo Chiriboga Zambrano, Fiscal General del Estado.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 El coordinador de la red de maestros, Wilmer Santa Cruz, en una entrevista para Teleciudadana, explicó sobre la agenda de trabajo que tiene planteada el gremio en miras del desarrollo educativo. Santa Cruz explicó que serán tres planteamientos específicos que solo los mostramos a continuación. Plan decenal 2016-2025. En este plan está enmarcado en cómo queremos que sea la educación de aquí a los eh, 10 años, o sea, de aquí hasta el 2025, porque esto fue construido el 2015. Para nosotros como Red de Maestros es nuestro interés y nuestro objetivo el de llevar a nuestro sistema educativo a ser uno de los mejores en Latinoamérica. Para esto hemos basado en tres objetivos. Obviamente, primero en lo que es Calidad. Dentro de lo que es calidad tenemos la formación docente, que es algo imprescindible. Para nosotros la educación o los resultados de calidad de la educación gira alrededor de la maestra o del maestro. Entonces cuando hablamos de formación docente nosotros decimos capacitación, profesionalización, maestrías gratuitas. El segundo objetivo es la cobertura. ¿No? Obviamente eh, en esto de cobertura nosotros hemos pensado en que se debe garantizar el acceso absolutamente de todos los, los niños y los jóvenes en edad escolar, estamos hablando desde inicial hasta tercero de, de bachillerato, eh, garantizar la educación completamente gratuita y absolutamente a todos los niños y jóvenes del país. Asimismo, el fortalecimiento de lo que es la educación intercultural bilingüe. El tercer aspecto es la gestión. En esto bueno de la gestión, el eh, usar eficientemente todos los recursos públicos en educación pública, promover e implementar, y esto es sumamente importante y esto tiene que hacerse desde el Estado, desde el Ministerio de Educación, o sea, implementar un plan y un proceso de capacitación y formación docente, ¿no?, y asimismo es indispensable también el enfatizar en una remuneración, en un salario justo y equitativo para los maestros. Reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural Bilingüe. En el artículo 115, ¿no? la propuesta nuestra es sustituyase al artículo 115 por lo siguiente, remuneraciones, y esto es muy importante para dar a conocer a las compañeras y compañeros maestros, la remuneración de las y los profesionales de la educación pública será justa y equitativa con relación a sus funciones. Para lo que se valorará o se tomará en cuenta su profesionalización, en este caso los títulos, que han mejorado muchísimo compañeros los títulos, su capacitación, su responsabilidad y experiencia. O sea, aquí estamos ya diferenciando el tiempo de servicio y los títulos que los compañeros maestros tienen. La escala remunerativa de los docentes será determinada por la autoridad competente en materia de remuneraciones del sector público. Compromisos de Lenín Moreno. Ampliar el programa gratuito de maestrías internacionales y capacitación docente. Y en la reforma también hemos trasladado esto porque existe... Existe un artículo que estamos proponiendo en donde la UNAE, la Universidad Nacional de Educación, eh, dé títulos de tercer nivel en pedagogía a los docentes completamente gratuitos y asimismo asigne becas para los títulos de cuarto nivel. Y en ese mismo artículo que lo estamos proponiendo como reforma, estamos mencionando que si la UNAE no es factible que pueda dar becas de títulos de cuarto nivel, entonces se tendrá que hacer convenios con universidades ecuatorianas de de primer nivel y asimismo con universidades del exterior para garantizar de que nuestros compañeros maestros tengan acceso a las maestrías y títulos de cuarto nivel. El plan decenal de educación y hacia donde nosotros queremos visualizar nuestro sueño como organización muy responsable con la educación es de que al 2025 o tal vez al 2030 absolutamente todo el magisterio nacional tenga títulos únicamente de cuarto nivel. Muchísimas gracias Carolina por esa nota. 340 mil millones de dólares es el monto que se evade en Latinoamérica por concepto de incumplimientos tributarios. Así lo refleja un estudio realizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL. La evasión fiscal en América Latina llega a 340 mil millones de dólares, lo que representa el 6.7% del PIB de la región. Esto según el Estudio Económico de América Latina y el Caribe, realizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe Cepal. De acuerdo a este estudio, las reformas tributarias implementadas en los últimos años se han visto reflejadas en un moderado crecimiento del nivel de la recaudación impositiva de los países latinoamericanos. Sin embargo, en la mayoría de ellos la carga tributaria aún es baja con respecto a su nivel de desarrollo, esto debido al bajo nivel de tasas impositivas efectivas en la región. Por este motivo, la evasión tributaria constituye uno de los principales puntos débiles de las economías de América Latina. Según este estudio, los principales incumplimientos tributarios se dan en el impuesto sobre la renta de las empresas, que en algunos países la evasión pasa el 60%. Esta evasión llega al 4.3% del PIB, mientras que la evasión del impuesto al valor agregado asciende al 2.4% del PIB, es decir que sumando los dos impuestos dan un total del 6.7% del PIB regional, lo que equivale a 340 mil millones de dólares. La Cepal indica que para combatir la evasión se requieren cambios administrativos en las estructuras tributarias de los países de la región. En ese sentido, Ecuador ha sido reconocido por varios países del mundo en su lucha contra la evasión fiscal. Muestra de ello es la consulta popular sobre paraísos fiscales realizada a la ciudadanía el pasado 19 de febrero. Según el canciller de la República, Guillaume Long, cerca del 30% del PIB del país se encuentra en paraísos fiscales. Para combatir este tipo de evasión, la CEPAL indica que es necesario profundizar los mecanismos de cooperación entre países y bloques regionales, para lo cual los organismos multilaterales pueden servir de espacios para alcanzar acuerdos y consensos. Ecuador seguirá promoviendo sus iniciativas internacionales en materia de derechos humanos. Invitamos a todos los países a sumarse a la iniciativa para la elaboración de un instrumento vinculante sobre empresas transnacionales y derechos humanos y a trabajar juntos para dar pasos concretos en la lucha, por ejemplo, contra la evasión fiscal y para la financiación para el desarrollo y los derechos humanos. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Gracias, Luis. Los gabinetes itinerantes son los espacios de democratización, análisis estratégico y toma de decisiones entre el presidente de la República, Rafael Correa, y los ministros de Estado. Este fin de semana será el último gabinete itinerante, el número 122, y tendrá como sede la ciudad de Montecristi, provincia de Manaví, la cuna de la nueva Constitución del Ecuador. Los gabinetes itinerantes son una nueva forma de gobernar. Antes, el presidente y su equipo se encerraban en cuatro paredes en la capital y tomaban decisiones que muchas veces no beneficiaban a las grandes mayorías. La revolución ciudadana se planteó ir a cada lugar del Ecuador, recorrer su geografía y fomentar un contacto permanente y directo entre quienes gobiernan y sus mandantes el pueblo. Así nacieron los gabinetes itinerantes, un ejercicio democrático participativo sin precedentes en el país, donde los ciudadanos pueden directamente hablar con los ministros y demás funcionarios del gobierno. Pero no solo es eso. Dado que la reunión se lleva a cabo durante dos días, viernes y sábado, las localidades se benefician de una reactivación del comercio, el turismo, el hospedaje, etc. A la jornada se suman las autoridades locales, alcaldes, prefectos, representantes de juntas parroquiales, para afianzar otra forma de gobernar que implementó la Revolución Ciudadana. La coordinación en equipo entre instancias. Y es tiempo para un primer paréntesis en este su es noticiero ciudadano Emisión Estelar. Al volver tendremos como siempre más información. Le contaremos. Ecuador tiene la tasa de producción científica más alta de la región. Ampliaremos en unos minutos.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 Tu perfil en Cenecit está registrada y acreditada como guardaparques. Avalado tu conocimiento total y felicitaciones. Éxito. Esta es la certificación que la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Cualificaciones y Capacitación Profesional otorgó a 320 guardaparques de todo el país en reconocimiento a sus capacidades y experiencia. Su importancia la reconoce Tatiana Flores, de 25 años de edad, quien es guardaparques en el Refugio de Vida Silvestre Manglares del Morro en Guayas. Como siempre, demostrar todos nuestros conocimientos y nuestros trabajos en de, dentro del área protegida. Eh, asimismo, darle una buena atención al visitante y aportar de esta manera un granito de arena para nuestro país.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 Este proceso de certificación se desarrolla a nivel nacional en varios perfiles, como los guardaparques, quienes actualmente son 735 a nivel nacional. Caterine Morejón, Noticiero Ciudadano. Muchas gracias, Caterine. Ecuador tiene la tasa de producción científica más alta de la región, un logro que ha sido posible gracias a la inversión del gobierno nacional.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 Muchísimas gracias Luis Andrade por esa invitación todos los ecuatorianos a votar. Ya mismo. Es tiempo para un segundo paréntesis en este su es noticiero ciudadano Emisión Estelar. Al volver tendremos el bloque de noticias internacionales que no se la puede perder. Ya volvemos. amigos, ahora los invitamos a conocer lo que sucede en el mundo en el siguiente resumen internacional. El canciller ruso Sergei Lavrov aseguró el miércoles en Washington, tras reunirse con el presidente estadounidense Donald Trump, que el mandatario quiere trabajar con Moscú para encontrar resultados concretos a los problemas internacionales. El presidente Trump claramente confirmó su interés en construir relaciones mutuamente beneficiosas, serias y pragmáticas. El jefe de la diplomacia rusa visitó Washington en medio de la polémica por el despido del jefe del FBI, James Comey, quien investigaba la supuesta intromisión de Moscú en las pasadas elecciones estadounidenses. Lavrov calificó esas acusaciones como una invención. En las afueras de la Casa Blanca, cientos de personas se manifestaron en contra de la destitución de Comey, exigiendo que un fiscal independiente se haga cargo de la investigación, una petición que la administración Trump consideró innecesaria. Las 82 estudiantes nigerianas, liberadas después de más de tres años de cautiverio en manos del grupo yihadista Boko Haram, aún deberán esperar antes de reunirse con sus familias. El gobierno declaró que las jóvenes están siendo sometidas a pruebas médicas y psicológicas para asegurarse de que estén en las mejores condiciones. Mientras están con nosotros durante el programa, sus padres pueden venir a verlas en cualquier momento y si alguna de las chicas quiere ir a casa y regresar, puede hacerlo como una que se fue por dos semanas. Las adolescentes fueron liberadas el sábado a cambio de la entrega de varios combatientes yihadistas detenidos por el gobierno. Cualquier persona que ha sido secuestrada o ha vivido en los pueblos controlados por Boko Haram debe proceder a verificaciones de identidad del ejército. 113 chicas permanecen retenidas de las 276 que fueron secuestradas en abril de 2014 en una escuela de Chibok al noreste del país. Desde 2009, el conflicto con Boko Haram ha provocado al menos 20.000 muertos y 2,6 millones de desplazados en Nigeria. Duras palabras de Recep Tayyip Erdogan contra Estados Unidos por su nueva estrategia para combatir al Daesh en Siria. El presidente turco considera que armar a las milicias kurdas de Siria es un grave error que debería rectificar de inmediato. Ankara, que tacha de terroristas a estas fuerzas, Teme que las armas acaben en manos del PKK. La lucha contra la organización terrorista Daesh de no debería llevarse a cabo con otra organización terrorista porque pondría en peligro el futuro de Siria y de la región. Es obvio a dónde llevaron a Siria los pasos equivocados del pasado. Lo cierto es que estas milicias kurdas han plantado cara al Daesh en varios frentes y han logrado arrebatarle parte del territorio que controlaban. Su última hazaña ha sido expulsar a los yihadistas de Tabqa, una ciudad de gran valor estratégico cuyo control facilitará la ofensiva sobre Raqqa, el principal bastión del grupo Estado Islámico en Siria. Aunque no ha trascendido qué tipo de armamento les entregará a Estados Unidos, la imagen de blindados estadounidenses junto a las milicias kurdas sirias en la ciudad de Darbasilla, cerca de la frontera con Turquía, quema en los ojos de Ankara.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 We'll